Y yo con toda la fucking nariz de salir güey. Gente como tú se te varios becas Fingen ser que no pero dame break esa actitud Cualquier lado, en cualquier discoteca Ser como tú, debe ser Una completa mierda Esos tattoos, Pinterest Por moda, fumar hierba Creer de old school, pero ne No eres ni de la nueva Tener tu crew y No saber eso conlleva entre los tuyos y los míos hay una gran diferencia y es que antes ya lo han dicho no puedes comprar la esencia esta semana ya he visto a 10 con tu apariencia tienen que meter más gente para hacer competencia yeah. tengo marcada la fecha en el calendario tengo la chain en el cuello o sea tengo lo necesario Siempre tiran en todos los comentarios Se cagan si estoy por el área mila like y Ronaldo Nazario Repartiendo pills, doctor Mario, p Siempre ha sido así por el barrio, Tú un sindaco, yo soy uno legendario, baby Cambiar de bros pa' ti es sencillo Pa' mí todo lo contrario Yo solo sé que soy fiel Y aunque juego por barro Yo pa' mi gang estaré Porque a todos yo los amo sobre mi piel Tengo recuerdos que están marcados Boteando a cualquier lado, en cualquier discoteca Ser como tú, debe ser Una completa mierda, esos tattoos Pinterest, por moda fumar hierba Creerte old school. pero ne No eres ni de la nueva, tener tu crew No saber, lo que eso conlleva Que no es igual Otro día que me voy a emborrachar Y a un pedo la coherencia no se va Tranquilo porque sé que importa más no los que estuvieron, sino los que estarán Yeah, bro Eso es real, no mi cadena Porque esa no la puedo ni mojar Esos son facts No como la mierda que tiran en Instagram Pero lo siento, yo no me pienso agachar Ni chupar pa' ganar Yo no juego a aparentar No me va, no me sale natural Y eso es verdad del juego porque para mí no es un juego pero yo qué tal le pego pues nada mal la verdad bro yo no te miento intentan copiar pero son la versión de Taiwán bajo a la plaza fumar y todos son igual yeah.